bienvenidos a este video en donde les voy a explicar para aquellas personas que están conectadas desde venezuela cómo ingresar a la plataforma de epsilon academy utilizando un vpn la plataforma de los cursos que están ya pregrabados ya tú ingresas a tu perfil de usuario ya acá te aparece tu pestaña donde tendrías la membresía a la que perteneces vamos a suponer que pertenecemos a bachillerato estándar lo mismo va a ser para primaria o para universitario, ¿de acuerdo? En el caso de que vas a elegir el grado o el tema que vas a estudiar, tú, por ejemplo, cuando ingresas acá a noveno, debería cargar esta página. ¿Qué pasa? Para Venezuela, en el caso de que nos estemos conectando desde Venezuela, resulta que los servidores, por estar ubicados en Estados Unidos por cuestiones políticas, está bloqueado el acceso con un IP desde Venezuela. Pero eso no pasa nada. Al momento de querer entrar acá a la plataforma, lo único que nos va a solicitar es la instalación de un VPN en el navegador. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Atención, vas a abrir una nueva pestaña, ¿ok? Mira lo que vas a hacer. Vas a abrir una nueva pestaña en el caso que estés en Google Chrome, que es el navegador que, en teoría, la gente en su mayoría está utilizando. Lo que haces es entrar a Chrome Web Store, que es donde están las extensiones. Chrome Web Store, le vas a dar Enter. Mira cómo se lee así, como está aquí arribita. Chrome Web Store, vas a dar Enter y vas a tener esta ventana ¿qué vas a hacer? vas a escribir acá VPN y mira que VPN hay varios puedes buscar de hecho directamente Touch VPN Touch VPN que es el que yo tengo instalado ¿ok? tú puedes escribir aquí en el buscador Touch como de tocar Touch VPN, Touch VPN y te aparece acá si yo lo tuviese desinstalado es más voy a quitarlo un momentico para que veas aparecería así touch VPN y entras y dice añadir a chrome simplemente le das allí añadir a chrome se instala dice añadir extensión y listo esperamos que te, eh, termine de comprobar esperamos que termine de instalar esto es simplemente un programa que se instala en el navegador para que tú puedas míralo acá ok para que tú puedas por así decirlo cambiar el ip en donde estás ingresando y así poder entrar a epsilon academy entonces le vas a dar aquí a la pieza del rompecabezas si quieres puedes colocarle el pin al lo que sería el VPN para que te aparezca acá al darle clic mira lo que va a pasar aquí dice conectar aquí es preferible dejarlo en best choice que es como que la mejor opción no pasa nada pero puedes también decidir en qué país yo por ejemplo me quiero conectar desde Estados Unidos bueno le doy conectar o simplemente lo dejo en best choice simplemente al dejarlo allí podemos dejarle la opción de que él escoja desde cuál IP estamos ingresando. Allí, atención, ya está encendido. Y mira que en la esquinita que se ve allá arribita, ahora aparece verde. Ese verde significa que está encendido y ya podrías ingresar. Al momento de abrir una nueva pestaña, ¿okay? de hecho este mismo lo puedes refrescar cuando ya tienes el VPN encendido, lo puedes refrescar y te aseguro que ya vas a poder ingresar sin ningún problema. Entonces mira, yo coloco acá mi usuario personal, porque tengo el usuario administrador, pero también un usuario personal, donde tú vas a poder ya entrar sin ningún inconveniente, a nuestra plataforma es simplemente hacer eso ahora ingresaste a la página de nosotros ingresaste a la plataforma ya te carga ya terminaste de estudiar recomendación ya terminaste de estudiar entonces allí ya automáticamente vuelves a ingresar al VPN y al darle stop lo apagas ya quedaría eh, oscuro gris el icono y ya esto no debería cargar en tal caso entonces, cuando vas a ingresar a epsilonacademy.com es simplemente touch VPN, instalarlo, le das clic acá, lo enciendes, ingresas a la página y listo. Ahora te podrás estar preguntando, bueno, ¿y si es Moxila? Si no es Chrome, si no es Moxila. No te preocupes porque al momento de hacer Mo Moxila, también la instalación es idéntica. En Moxila te recomiendo que hagas esto. Atención a lo que vas a escribir. Así te lo voy a poner aquí. About dos puntos Addons. Este texto es el que vas a escribir en el navegador de Mozilla. Cuando tú escribes About Add-ons, te abre en Mozilla, por así decirlo, lo que es el Web Store de Chrome. Ah, igualito. Y después de que te abre el Add-ons de Mozilla, escribes VPN, Touch VPN en tal caso, y ahí lo instalas igualito. Recomendación. Recomendación. Ingresa a la plataforma de Cheron Academy utilizando el navegador de Chrome y con eso resuelves. En el caso de que sea mochila, escríbenos y te asesoramos. Que estés súper bien. Espero que te haya gustado y hayas entendido el video. Aprovecha todo el contenido y mira que allí básicamente tienes todo el material, dependiendo de la membresía en la que estés, desde segundo hasta el último año de bachillerato, incluyendo también la parte universitaria. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Chao, chao.